Me muy bien, mi nombre es Ari Rivera y el día de hoy vamos a realizar una flor 3D paso a paso De verdad, espero que les guste muchísimo Es una flor que tiene cristales, que es blanca, que la pueden adaptar a diferentes estilos Es de esas veces en las que dices, quiero traerlo en las uñitas que se note más de lo normal Pero no tanto, entonces de verdad espero que les guste muchísimo Sin más que decir, ¡vamos a empezar! Y bueno, vamos a comenzar Lo que están viendo de este lado es una es un portatip, es una base metálica que tiene muchas basecitas, en este caso son 5 basecitas que son un imán y nos ayudan a mantener de pie nuestros diseños, a mí la verdad me han gustado muchísimo y me sirven demasiado para cuando les hago videos esta masita que están viendo que estoy aplanando ahí amasando es tac les voy a dejar una imagen aquí a un ladito la pueden conseguir en papelerías como office max o office depot a mí me gusta también muchísimo porque la puedes reutilizar muchas veces Entonces eso está padrísimo Y sostiene muy bien el tip en la base En esta ocasión voy a estar usando un tip natural Porque vamos a estar ocupando un color rosita muy bonito Entonces vamos ahorita a quitarle el brillo a, toda, a todo nuestro tip Con una lima spongy Yo estoy ocupando el lado más abrasivo Porque estamos simulando que esta uñita es ya tu estructura terminada de acrílico entonces vamos a retirar todo el brillito vamos a pulir muy bien esa estructura y con un bledo vamos a retirar todo el polvo e igual todo el polvito que haya caído en tu zona de trabajo para que nos quede un trabajo muy bonito ahora voy a estar ocupando este color de la gama C de guapísima es el tono 02 a mí me gusta de verdad muchísimo ahora como estamos simulando que es nuestra estructura de acrílico ya terminada lo que vamos a hacer es ya no colocar ni, ningún tipo de adherente y vamos a colocar solamente nuestra capita de color recuerden siempre es una capa delgada al principio llevamos a lámpara al menos 60 segundos esto va a depender también mucho de la cantidad de watts que tenga tu lámpara sacamos de lámpara y volvemos a aplicar una segunda capa para intensificar el color recuerda muy bien también sellar lo que es laterales y punta a pesar de que sea una estructura de acrílico esto es muy importante para que el color de gel semipermanente no se desprenda. Una vez que ya hemos aplicado esta segunda capa, lo que vamos a hacer es llevar a curar la lámpara nuevamente 60 segundos, sacamos de lámpara y ahora lo que yo voy a estar haciendo es aplicar un top mate. Llevamos a curar la lámpara por 60 segundos nuevamente para sellar ya todo nuestro gel y sacamos de lámpara. Ahora sí ya estamos listos para comenzar a realizar nuestra flor 3D. En esta ocasión yo estoy preparando mi zona con una toallita absorbente, estas me gustan de verdad muchísimo. Las corto en pedacitos y las puedes conseguir muy fácil en Walmart, les voy a estar dejando también por aquí una imagen. En mi godete voy a poner muy poquito monómero porque la verdad es que no voy a necesitar casi nada. Voy a ocupar este color blanco de Organic, este acrílico la verdad me gusta muchísimo sobre todo para hacer estas estructuras. Y lo que vamos a hacer ahora es humedecer por completo nuestro pincel, recuerda que debemos sacarle todas todas las burbujitas de aire que haya, entonces una vez que ya tu pincel está súper húmedo vas a tomar una perlita pequeñita, en este caso yo tengo exceso de monómero en mi pincel pero esto es muy fácil de arreglar, únicamente lo recargamos un poquito sobre nuestra toallita absorbente y listo. La perlita que tomamos la vamos a colocar en nuestra uñita, yo voy a hacer dos florecitas pero tú lo puedes poner al centro, a un lado, posteriormente también vamos a estar haciendo más diseños, pero en esta ocasión la estoy poniendo en el lado superior izquierdo y lo que voy a hacer es primero aplastar la perla hacia afuera y después hacia los lados, igual puedes intentarlo al revés, primero aplastando hacia los lados y después hacia afuera, ya que es cuestión de cómo te acomodes y cómo sientas que te sale mejor. Recuerda que tampoco debe ser tan perfecto, simplemente hay que mantener una hojita planita para que tampoco sea muy estorbosa Y sobre todo que pueda verse estética en esas uñitas Porque tampoco queremos que nuestras uñitas haya solamente una bolita de acrílico, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien, pero si no sale perfecto tampoco te me martirices La práctica es la que te va a ir ayudando a realizar cada vez flores más bonitas Con ayuda del pincel también puedes ir... Ormando la forma que quieres para el pétalo Puedes hacerlo puntiagudo, puedes hacerlo semicircular Y de esta forma puedes realizar también diferentes flores Desde una margarita hasta una noche buena De este lado como pueden ver ya tengo lista esta primera mitad de flor Y ahora en el lado inferior derecho lo que vamos a hacer es una flor completa de 5 pétalos entonces nuevamente vamos a humedecer nuestro pincel, vamos a tomar una pequeña perla, la vamos a colocar en nuestra estructura y lo que vamos a hacer es aplanar hacia afuera, del centro hacia afuera y después hacia los lados. Si tu pétalo está quedando un poco anchito lo que puedes hacer es cerrarlo con ayuda de tu pincel como lo estás viendo en pantalla. De esta forma también le puedes dar dirección a tus pétalos y tu flor se va a ver mucho más bonita. Vamos a repetir los pasos que hemos mencionado, vamos a colocar la perlita, vamos a aplanar del centro hacia afuera y después hacia los lados, pero sí tenemos que ir considerando que en esta ocasión no van a ir solamente tres pétalos, sino que van a ir cinco, entonces yo estoy tratando de que no se encimen los pétalos más que el último, pero si llega a suceder tampoco es problema. En este caso igual con el pincel te puedes apoyar. Para que el centro se vea más estético y tus pétalos queden direccionados al centro. Vamos a repetir estos pasos unas cuantas veces más hasta poder terminar nuestra florecita. Una vez que ya hemos terminado con nuestras flores, falta una parte que las va a hacer resaltar muchísimo que es el centro. Yo voy a aplicar cristales, lo que puedes hacer también es poner una pequeña perla de acrílico amarillito o de algún otro color que te guste y que vaya de acuerdo a tu diseño o a tu florecita. Pueden ser glitters, pueden ser diferentes decoraciones, no hay límite de creatividad en esto ni de imaginación, entonces yo lo que voy a aplicar son cristales porque a mí me gustan mucho lo que estoy usando prácticamente es resina a mí me gusta también la de la marca guapísima pero puedes ocupar organic puedes ocupar MC, la que a ti te guste o en su caso también yo cuando tengo eventos bueno cuando sé que son eventos importantes aplico gel de construcción para pues garantizar que no se van a caer esos cristales como el centro de la primera flor que realizamos que fue la mitad quedó un poco grande, coloqué tres cristales pequeños, estos son del número 4 y en la flor completa que realizamos en la parte inferior derecha apliqué también tres cristales porque pues les digo que me gustan mucho los cristales pero depende también muchísimo de lo que a ti te guste, del diseño, de cómo sea tu clienta y ya tenemos listo este diseño Quiero saber qué opinas, la verdad a mí me encantó este diseño, se ve muy bonito, si tú lo deseas puedes aplicar una hojita y una vez que termines esto, yo lo dejé así porque mi base ya era mate y a mí me, me quedó así ya el diseño, pero puedes aplicar también una base de top brilloso o top mate nuevamente, únicamente trata de no de no cubrir la estructura con ese gel para no perder el relieve ni el mate que ya quedó en nuestra florecita. Y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy, de verdad espero que les haya gustado muchísimo, que les haya servido. Recuerden que este tipo de técnicas las puedes combinar como tú quieras, hay diferentes estilos, hay diferentes tamaños, colores, formas desde la base. Hasta la flor misma Entonces de verdad espero que les haya gustado muchísimo No olviden que este es un video Un poco extendido Pero si ustedes quieren el resumen del resumen Pueden buscar mucho contenido En mi cuenta de TikTok Se los voy a estar dejando por aquí Y en mi cuenta de Instagram En las historias e incluso en la cuenta personal Publico ya los trabajos terminados Y te lo voy a estar dejando por aquí Sobre todo si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal, también no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un video nuevo en este canal, entonces nos vemos a la próxima, muchísimas gracias por estar aquí, ¡adiós!